Chavales, aquí os traigo el mejor teclado mecánico, en mi opinión, de verdad es el mejor. Me he puesto aquí intentando buscar un plano para poder poner el trípode de la cámara, ¿vale? Me he buscado la vida para poder hacerlo. Pero bueno, estamos aquí y aquí está el teclado 60%, ¿vale? Es un 60% con switches rojos. Os recuerdo la diferencia entre switches rojos, switches azules, switches también los hay amarillos, negros, hay de todos los colores, pero básicamente los principales son. Entre los rojos, los azules y los brown, ¿vale? Los marrones. Estos, los rojos son los lineales. Estos son los más rápidos, son los mejores para gaming. Y sí que se nota un poquito. No es que se note una barbaridad, pero eh, el tacto es bastante cómodo. Es súper sensible el teclado. Y lo rosas un poco y ya está pisándose el teclado, ¿vale? Este es el sonido que tiene. Lo voy a poner en el micro, que tiene mejor calidad este. ¿Vale? Lo escucháis, ¿no? Este, eh, de verdad, estoy súper encantado por el precio que me ha costado, ¿vale? Me ha costado alrededor de 27 euros, que no es casi nada, ¿vale? Son 28 dólares, que eh, básicamente para un precio así eh, es brutal. Tiene luces LED, pero no son eh, RGB, ¿vale? Es decir, son luces LED pero fijas, las luces están fijas. Ahora os lo voy a enseñar de todas formas. Aunque lo habéis visto en la miniatura, lo más, lo más probable eh, Nada más que deciros, es unos 60% A continuación les voy a decir todos los atajos que hay que yo conozco vale, Porque muchos youtubers se saltan este paso Y me ha dado mucho coraje porque he tenido que buscarlos y todo Pero bueno, eh, me sé los básicos vale, Que son las flechas, ya que este teclado no tiene flechas ninguna No tienen las flechas Y dicen, bueno, ¿y cómo utilizamos las flechas? En Google está mal puesto, porque eso depende de cada teclado y los F1, F2, F3, F4, hasta el F12, ¿vale? Que eso es mucho más sencillo. Bueno chicos, vamos a enchufarlo. Es bastante fácil, es un cable. Los típicos cargadores, a ver si enfoca. Son los típicos cargadores de móvil, ¿vale? O sea, es muy. muy. Bueno, más o menos. Ya sabéis lo que me refiero, ¿no? Lo enchufamos aquí. Arriba. Me ha llegado eh, prácticamente en un mes este teclado, ¿vale? Ya ha sido conectado y como veis los colores son eh, fijos Por favor no te caigas sí, Es que este tipo de ya está un poco para allá, ¿eh? Como veis son colores fijos, vale eh, Pues no se pueden cambiar de ninguna manera, no hay atajos para cambiarlo Como digo, para las flechas en este tipo de teclados son así Fn, manteniendo Fn Esto es derecha Abajo, izquierda y arriba Y van los F11 y eso F1, F2 Manteniendo este siempre, el f F3, F4, F5, hasta aquí F10, F11 y F12 Así de simple ¿Vale? Y ya tendríamos todos los atajos hechos En este tipo de teclado Ahora, ¿Por qué 60%? Porque fijaos 60% porque me ahorra muchísimo espacio. Antes el teclado me llegaba hasta aquí, por lo menos. ¿Vale? Y el ratón, al, al moverlo, eh, al ser gaming este ordenador, pues básicamente me, me molestaba muchísimo el teclado porque chocaba. Entonces aquí tengo todo este espacio para mover ratón sin problema ninguno. Otras ventajas que tiene, como he dicho, son switches rojos. Vamos a hacerle zoom para demostrárselo. ¿Vale? Vamos a quitarle, por ejemplo, este botón de aquí. Bastante sencillo, ¿vale? Te da esta cosa al, al comprarlo Entonces, hacemos así Lo metemos, ¿vale? Y sin miedo, jalamos Hacemos así ¡pa! Y se quita de esta manera, así Simplemente Bueno, chavales, vamos a probar El teclado en gaming, ¿vale? A ver qué tal La verdad, ¿se nota? Eh, sí, se nota una pasada Bueno, ahí he vestido yo Pero se nota una pasada, ¿Vale? Mm, mucha más velocidad Satisfacción sobre todo El sonidito es increíble Para escribir sí que se nota una barbaridad Te duelen mucho menos los dedos O sea, va muy, muy rápido Para escribir lo he notado una barbaridad Así que si sois gente de escribir Y que no le, no le gusta mucho El tema del sonido de los switches azules Porque ya les he explicado De que los switches azules eh, Son muy, muy ruidosos Y hacen clic, clic, clic, clic cada vez que le das Aún así, estos hacen ruido, imaginaos los azules, ¿vale? En fin, el objetivo de ustedes, si sois gamers, es switches rojos eh, Se notan, se nota, no es que sea una barbaridad, no te vas a convertir en buga No te vas a convertir en en buga, básicamente, ni en tefue eh, O como se llame, de igual, tifu, o como le queráis llamar eh, Por compraros un teclado así, porque no, no es así la cosa pero eh, sí que os vais a quedar flipando porque se nota una barbaridad el tema de la velocidad el, la interacción con el juego y eso que le estoy hablando de que es un teclado de 20 euros básicamente que no les estoy mandando a comprarse un teclado de 50 pagos estoy diciendo que son 25 euros que casi te sale como uno de membrana o sea que es muy muy bueno vale así que nada chicos sí que se nota así que lo estoy viendo aquí en gaming eh, nada os lo dejo así. Espero que les guste. Le dejo el link aquí abajo en la descripción. Y nos vemos, chavales. Al próximo vídeo. Adiós.